Nada más abriendo la aplicación nos encontramos con la galería donde podemos encontrar muchísimas opciones de dibujos para empezar. En sí, el juego consiste en pintar tu personaje siguiendo los códigos de color en el menor tiempo posible. Lo genial de esto es que al finalizar tu dibujo podrás utilizarlo de fondo de pantalla en tu celular o como pantalla de bloqueo, además de poder descargar un video con un speed paint del dibujo que acabas de realizar. De vuelta al menú, puedes escoger un nuevo dibujo en 300 de opciones, como por ejemplo dibujos de Genshin Impact, Demon Slayer, fantasía, paisajes, juegos y mucho más. Esta aplicación es completamente gratuita, así que no pierdas ya la oportunidad de descargarla a través del link en la descripción o a través del primer comentario fijado en este video. Ahora sin más, continuamos. En nuestra primera noticia tenemos el anuncio oficial de la tercera temporada de Close and No, serie animada para adultos que ha sido todo un éxito por su sentido del humor y su estilo de animación. Los nuevos episodios de esta serie debutarán el próximo 7 de abril en la plataforma de streaming de HBO Max. Entre otras noticias tenemos que The Walt Disney Company anunció que ofrecerá una suscripción con publicidad a Disney+. Plus por supuesto además de su opción actual sin publicidad rita ferro presidenta de publicidad de disney media and entertainment distribution compartió un comunicado que dice desde su lanzamiento los anunciantes han estado clamando por la oportunidad de ser parte de disney plus con publicidad esto ofrecerá a los especialistas en marketing un entorno premium de transmisión con nuestras marcas más queridas como Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. El servicio de menor precio se lanzará en Estados Unidos a fines de 2022 con planes de expandirse internacionalmente en 2023. Continuando con las noticias, tenemos el estreno de Cat Burglar. En esta animación, el objetivo del espectador es ayudar a Roddy Cat a entrar en un museo, superar la seguridad y robar una obra de arte de valor incalculable. El episodio tendrá una duración entre 10 y 15 minutos, pero hay docenas de rutas diferentes que un espectador puede tomar con más de una hora y media de animación por descubrir lo que significa que cada vez que lo veas tendrás una experiencia visual diferente. Cat Burglar se encuentra ya disponible en Netflix. Y hablando de regresos, tenemos los tan esperados nuevos episodios de The Old House y Amphibia desde el pasado 19 de marzo, comenzando con The Old House, tenemos que se han revelado los títulos de los próximos episodios a estrenarse. El 2 de abril tendremos Annie Sport y Storm, donde Hunter se infiltra en Hexite para su misión más importante hasta el momento. Mientras tanto, Willow está decidida a tener éxito en un nuevo y emocionante deporte. Luego el 9 de abril tendremos Reaching Out, donde Amity quiere probarse a sí misma ante su padre, y Luz, cree que ha encontrado la manera perfecta de hacerlo, duelos clandestinos de brujas. Esto me recuerda mucho al ejército de Don Dumbledore, ¿a que no? Más tarde, el 16 de abril, tendremos Dems the Breaks, donde Eda cuenta una historia de su adolescencia y el día que conoció a Rain Whispers. Seguido de esto, tenemos Hollow Mind el 23 de abril donde un percance mágico transporta a Luz y Hunter a una retorcida pesadilla. Luego el 30 de abril tendremos Edge of the World, con la búsqueda de King para descubrir su pasado con revelaciones impactantes y verdades horribles. Pasando al mundo de Amphibia, el próximo nuevo episodio será el 2 de abril con Sasha's Angels, donde un equipo de luchadores de la resistencia es capturado por merodeadores despiadados, y Old Tom Road presentando a Anne y sus amigos en busca de una antigua ciudad. Luego el 9 de abril tenemos Mother of Olms, y el episodio Grime's Puppet, donde Sprig entrena con Grime a pesar de que se odian. Más tarde, el 16 de abril, tenemos The Root of Evil, donde Anne y los plantars quedan atrapados en un extraño pueblo de amantes de las plantas. Y tendremos The Core and the King, donde el rey Andreas se enfrenta a los demonios de su pasado. Después de esto, el 23 de abril, tendremos Nudes in Tights, episodio que es sobre una misión de reconocimiento con Anne y Spring, y tendremos Fight or Flight, donde Anne intenta rescatar a un viejo amigo de uno de los campamentos del Rey Andias. Ya el último episodio conocido hasta el momento es el 30 de abril, titulado The Three Armies, donde Anne y Sasha deben convencer a las ranas, los tritones y los sapos para que trabajen juntos. En este episodio estará como invitada especial Whoopi Goldberg, y finalizamos ese día con The Beginning of the End, donde comienza la batalla final. Continuando con las noticias, tenemos el anuncio de que la próxima película animada de Ladybug, The Awakening, ha sufrido un retraso de su estreno, hasta el 26 de enero de 2023. Anteriormente se dio a conocer que la película será un musical y contará con música compuesta por el mismo Jeremy Sack. En la película se abordará sobre el pasado de Gabriel, el padre de Adrian, y si siempre fue tan estricto antes de la desaparición de Emilia. Por los momentos no tenemos más novedades, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Continuando con las noticias, tenemos que el pasado 18 de marzo se reveló el nuevo diseño de Alastor de Hasbin Hotel. Esto a través del Twitter oficial de la serie donde la verdad no hay muchos cambios que resaltar aparte de ser una versión un poco más simple y limpia. Aparte del nuevo diseño de Alastor, también se habla de un nuevo diseño para Sherry Bump, además de otros personajes que seguro nos estarán revelando más adelante. Por supuesto, ante cualquier novedad les estaré informando. Para finalizar, hablemos del reciente video de Alina Kovalera, creadora de la serie Metal Family, quien nos comparte muy tristes noticias. Como sabrán, la situación actual de Rusia y Ucrania ha provocado como respuesta internacional la aplicación de diferentes sanciones al país, desde empresas que han cesado sus ventas, televisoras o distribuidoras que han cerrado sus transmisiones, bloqueos de transacciones y un largo etcétera. Y sobre estas sanciones es como nos cuenta Alina en cómo ha afectado tanto sus vidas como la producción de la serie Metal Family. Como sabrán, tanto ella como su pareja habían dejado sus trabajos convencionales y vivían exclusivamente de los ingresos de la serie y su mercancía. Pero debido a los recientes acontecimientos, todas las transacciones han sido bloqueadas y nos anuncia que seguramente se encuentra muy cerca de un bloqueo de parte de YouTube, que es donde se suben los episodios de la serie actualmente, perdiendo totalmente los ingresos por la prohibición de transacciones. Incluso ha explicado que seguramente pronto ni siquiera podrá acceder a Instagram aunque utilice una VPN. Pensó en llevar sus cuentas a TikTok, pero la aplicación ya ha sido bloqueada en Rusia. En cuanto a la mercancía oficial de la serie, como lo es el cómic que salió hace pocos meses, tampoco es que haya mucho interés de la gente en adquirirlo en este momento, además de que hacer envíos internacionales es imposible debido a las sanciones. Entre sus opciones, comenta algunas plataformas rusas donde próximamente pondrá su mercancía a la venta. Además, también nos comenta que ya se estaba trabajando la versión en inglés del cómic, pero que lamentablemente no podrá continuarse. En resumidas cuentas, han perdido prácticamente todas sus fuentes de ingresos. A pesar de esto, nos dice que esto no será motivo para rendirse, que aún en este momento se encuentran trabajando en el próximo episodio. Y se mantendrán así todo lo que les sea humanamente posible. Por supuesto, no saldrá en YouTube y aún se encuentran evaluando opciones, o mejor dicho, qué plataformas tienen disponibles. Y así sin más se despide de YouTube, una situación bastante triste que la verdad me hizo soltar unas cuantas lágrimas al escribir la noticia. En cuanto a futuras novedades, estaré pendiente de las redes sociales de la creadora y de las nuevas que vaya a utilizar, por supuesto para traerles de primera mano cualquier actualización aquí en Dark Toons. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.